Una realidad, o no creo estar entendiendo. Supongo que si no estás, no es realidad. Que estás sintiendo, veo a muchos por ahí, ir sin sentir, pero vos no, no puedo permitir tu ser real, no debe más dormir, tu realidad no puede ser virtual. Por lo que voy construyendo Lo que se reflejará jamás verdad Se puede desprogramar Lo que nos fueron diciendo por ahí ir sin vivir pero vos no, no puedo permitir tu ser real no debe más dormir tu realidad no puede ser un ritual os dirigís tu soy nariz, pero vos no, no puedo permitir tu ser chois tik tu